Tres refranes cardinales que entretejen la trama con relatos salpicados de adagios, frases proverbiales y citas célebres, con una estructura narrativa que la hacen diferir marcadamente del tradicional compendio, glosario o compilación de refranes o dichos. 1. Alegrón de burro. 2. Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. 3. No tengo madre, ni padre, ni perro que me ladre. Estas reflexiones, sin pretender ser un tratado paremeológico, abordan historias, eventos y personajes en una pasarela del tiempo y del espacio, donde transitan, entre otros, Miguel de Cervantes, Rubén Darío, Johann Volcán von Gute, Lord Byron, Diosnez el Perro, Alejandro Magno. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Nicolás Maquiavelo, Adolf Hitler, El Padrino, armoniosamente articulados con los tres dichos de mi abuela y de la tuya, ya disponible en Amazon.